Lecciones de Un Curso de Milagros. Esta grabación es para ti, con mucho amor, de la comunidad de Living Miracles. Continuamos con la lección número 185. Deseo la paz de Dios. Decir estas palabras no es nada, pero decirlas de corazón lo es todo. Si pudieras decirlas de corazón, aunque solo fuera por un instante,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 Ya no podría entretenerse con sueños o creer que él mismo es un sueño. No podría inventar un infierno y creer que es real. Desea la paz de Dios y se le concede. Eso es todo lo que desea y todo lo que recibirá. Son muchos los que han dicho estas palabras, pero ciertamente son muy pocos los que las han dicho de todo corazón. No tienes más sino que contemplar el mundo que ves a tu alrededor para cerciorarte de cuán pocos han sido. El mundo cambiaría completamente solo con que hubiese dos que estuviesen de acuerdo en que esas palabras expresan lo único que ellos anhelan. Dos mentes con un solo empeño se vuelven tan fuertes que lo que disponen se convierte en la voluntad de Dios pues las mentes solo se pueden unir en la verdad en sueños no hay dos mentes que puedan compartir la misma intención para cada una de ellas el héroe del sueño es distinto y el desenlace deseado no es el mismo el perdedor y el ganador simplemente alternan de acuerdo con patrones cambiantes, según la proporción entre ganancia y pérdida, y entre pérdida y ganancia, adquiere un matiz diferente o adopta otra forma. No obstante, lo único que se puede hacer en sueños es transigir. A veces ello adopta la forma de una unión, pero solo la forma. En los sueños nada tiene significado, pues su meta es transigir. Las mentes no pueden unirse en sueños, solo pueden negociar, mas ¿qué trato podrían hacer que les proporcionase la paz de Dios? Las ilusiones pasan a ocupar su lugar y lo que él es deja de tener significado para las mentes dormidas empeñadas en hacer tratos, cada cual en beneficio propio y a costa de la pérdida de otros. Desear la paz de Dios de todo corazón es renunciar a todos los sueños, pues nadie que diga estas palabras de todo corazón desea ilusiones o busca la manera de obtenerlas. Las ha examinado y se ha dado cuenta de que no le ofrecen nada. Ahora procura ir más allá de ellas al reconocer que otro sueño solo le ofrecería lo mismo que los demás. Para él, todos los sueños son uno, y ha aprendido que la única diferencia entre ellos es la forma que adoptan, pues cualquiera de ellos suscitará la misma desesperación y zozobra que los demás. La mente que desea la paz de todo corazón debe unirse a otras mentes, pues así es como se alcanza la paz. Y cuando el deseo de paz es genuino, los medios para encontrarla se le conceden en una forma tal que cada mente que honradamente la busca la pueda entender. Sea cual sea la forma en que se presente la lección, ha sido planeada para él de tal forma que si su petición es sincera, no dejará de verla. Mas si su petición no es sincera, no habrá manera de que pueda aceptar la lección o realmente aprenderla. Dediquemos hoy nuestra práctica a reconocer que nuestras palabras son sinceras. Deseamos la paz de Dios. No es este un deseo vano. Estas palabras no piden que se nos dé otro sueño. No procuran transigir ni es su afán hacer otro trato con la esperanza de que aún haya un sueño que pueda tener éxito cuando todos los demás han fracasado. Decir estas palabras de corazón es reconocer la futilidad de las ilusiones y pedir lo eterno en lugar de sueños cambiantes que parecen ofrecerte distintas cosas pero que en realidad son igualmente insubstanciales. Dedica hoy, tus sesiones de práctica, a escudriñar minuciosamente tu mente a fin de descubrir los sueños que todavía anhelas. ¿Qué es lo que realmente deseas de corazón? Olvídate de las palabras que empleas al hacer tus peticiones. Considera solamente lo que crees que te brindará consuelo y felicidad, pero no te desalientes por razón de las ilusiones que aún perduran pues la forma que éstas adoptan no es lo que importa ahora. No dejes que algunos sueños te resulten más aceptables mientras que te avergüenzas de otros y los ocultas. Son todos el mismo sueño. Y puesto que todos son el mismo, debes hacer la siguiente pregunta con respecto a cada uno de ellos. ¿Es esto lo que deseo en lugar del cielo? y de la paz de Dios? Esta es la elección que tienes ante ti. No te dejes engañar pensando que es de otra manera. En esto no es posible transigir, pues o bien eliges la paz de Dios o bien pides sueños, y estos vendrán a ti tal como los hayas pedido. Mas la paz de Dios vendrá con igual certeza para permanecer contigo para siempre. No desaparecerá con cada curva o vuelta del camino para luego reaparecer sin que sea reconocible en formas que cambian y varían con cada paso que das. Deseas la paz de Dios y eso es lo que desean también todos los que parecen ir en pos de sueños. Esto es lo único que pides tanto para ellos como para ti cuando haces esta petición con profunda sinceridad, pues de esta manera procuras alcanzar lo que ellos desean realmente y unes tu intención a lo que ellos quieren por encima de todas las cosas, hecho este que tal vez les sea desconocido. Si bien para ti es indudable, ha habido ocasiones en las que has sido débil y en las que has estado indeciso acerca de tu propósito inseguro con respecto a lo que quieres a dónde ir a buscarlo o a dónde acudir en busca de ayuda mas la ayuda se te ha dado ¿no la aprovecharías ahora compartiéndola? nadie que realmente busque la paz de Dios puede dejar de hallarla pues lo único que pide es dejar de engañarse a sí mismo, al negarse lo que la voluntad de Dios dispone. ¿Quién que pida lo que ya es suyo podría quedar insatisfecho? ¿Quién que pida una respuesta que él puede dar, puesto que dispone de ella, puede decir que no se le ha contestado? La paz de Dios es tuya. La paz fue creada para ti. Tu Creador te la dio y la estableció como su propio regalo eterno. ¿Cómo ibas a poder fracasar cuando tan solo estás pidiendo lo que Él dispone para ti? ¿Y cómo podría ser que lo que pides fuese solamente para ti? No hay ningún don de Dios que no sea para todos. Este es el atributo que distingue a los dones, a los regalos de Dios, de todos los sueños que siempre parecieron ocupar el lugar de la verdad. Cuando un don de Dios ha sido pedido y aceptado por cualquiera, nadie pierde, sino que todos salen ganando. Dios da solo con el propósito de unir. Para Él, quitar no tiene sentido. Y cuando tampoco lo tenga para ti, sabrás a ciencia cierta que compartes una sola voluntad con Él, así como Él contigo. Y también sabrás que compartes una sola voluntad con todos tus hermanos, cuya intención es la tuya. Es esa única intención lo que buscamos hoy al unir nuestros deseos a la necesidad de cada corazón, al llamamiento de cada mente, a la esperanza que se encuentra más allá de toda desesperación, al amor que el ataque quisiera ocultar, y a la hermandad que el odio ha intentado quebrantar, pero que aún sigue siendo tal como Dios la creó. Con semejante ayuda a nuestro lado, ¿cómo íbamos a poder fracasar hoy, cuando pedimos que se nos conceda la paz de Dios?, Deseo la paz de Dios. Amén.